Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, el tema de hoy es Venezuela y sus cosas y es para demostrar qué es Venezuela y qué es la que lo caracteriza Por si no sabías, en otras partes del mundo las personas no conocen de Venezuela en especialmente aquellas personas de habla inglés y lo que dicen de Venezuela es lo siguiente Hi, my name is John. Hi, John, where are you from? I'm from Venezuela Oh yeah, Venezuela, Venezuela. Which part of Colombia is Venezuela? Y esto pasa muy seguido. Ellos no conocen de nuestro país y nos consideran a todos como si viviéramos como indígenas. Por eso radica de esta pregunta que muchas veces la han hecho. Venezuela, ¿do you use cars or only use cano? Y lo más común y lo primero que te dicen en otro país es lo siguiente. Oh, Venezuela. Oh, Chávez. En serio, de tantas cosas que tiene Venezuela, de lo primero que me vas a hablar es de eso. I'm going to kill you. Venezuela es un país ubicado en la parte septentrional de la América del Sur. ¿Septentrional? Sí, no sé qué es esto, pero eso decía Wikipedia. Está conformado por desiertos, selvas, volcanes, islas, playas, llanos y archipiélagos. También conocidos como el país de las chicas lindas con 7 coronas recibidas en el Mi Universo. Pasó mami, vaya, lecita lindo mamón. Venezuela destacada también por sus músicos, dejando en primer lugar a Simón Díaz, comúnmente conocido como Tío Simón, con una canción que ya se ha traducido en 12 idiomas, como lo es Caballo Viejo. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, Así también como Franco de Vita, Ilan Chester, Oscar de León y otros En Venezuela se creó la primera vacuna contra la lepra y también se creó el bisturí de diamante Venezuela tiene como materia prima el petróleo, el oro, el butano, el propano y más y también es madre de grandes artistas, como lo es Carolina Herrera, Arturo Pietri, Gustavo Dudamel, Juan Arango, Gaby Espino, entre otros. No conforme a eso, encontramos espectaculares y exóticos lugares turísticos. Y en primer lugar se encuentra el Salto Ángel. A su vez podemos encontrar los Médanos de Coro, el Pico Bolívar, los archipiélagos Los Roques, la Cueva del Guachar y muchas otras más. Venezuela cuenta con personas generosas, amistosas. Y, trabajadora. y esto es todo por hoy, si te gustó mi video dale like y comparte, que estaré montando un video a la semana. Suscríbete a mi canal y está atento a los próximos videos. Si quieres ver mis videos anteriores estaré dejando el link en el cuadro de información. Si te gustó esta pequeña información sobre Venezuela, compártelo. Y aún más, si eres venezolano, que las demás personas vean que es Venezuela y todo lo que la caracteriza.